El objetivo de este vídeo es hacer una pequeña introducción de las herramientas para desarrolladores que Chrome incorpora de serie. Para apoyarme me he creado un documento muy sencillo que es, un, es una simple cabecera, un simple H1, que está dentro de un contenedor que tiene como identificador el header. La idea era tener en la parte superior del navegador una cabecera, una, una zona de unos 70 píxeles de alto de color gris y que tuviera centrado el texto de la cabecera, el texto del H1. Para eso tengo un CSS, en el cual lo que le indico es que eh, en la cabecera quiero que tenga un alto de 70 píxeles, le pongo un color de fondo, que es, el, que es este gris, y le digo que el padding sea un 50% por todas partes, tanto por la izquierda, la derecha, por arriba y por abajo. De esa manera el texto debería estar siempre centrado. Pero cuál es mi sorpresa, que eh, lo que obtengo es lo que tenéis a la derecha. La altura de este elemento no son 70 píxeles, es muchísimo más alta, y el texto queda, sí, centrado, pero no con la idea original que tenía yo. Bueno, pues la idea es eh, utilizar las herramientas para desarrolladores que tiene, que tiene Chrome para poder investigar un poco y encontrar cuál es la razón del problema. Como acabamos de decir, las herramientas vienen de serie en el navegador, no es necesario instalar nada. Así que solo nos queda ir al menú de Chrome, abrirlo, ir a la opción de más herramientas y dentro la opción de herramientas para desarrolladores. Una vez le damos la página en la que está, o la ventana en la que está la página, se divide en dos partes. Eh, y en la parte de abajo vemos un montón de herramientas que nos van a permitir depurar nuestra página, nos van a permitir curosear dentro de nuestra página. Como podéis ver, opciones hay muchísimas, aunque nosotros vamos a centrarnos de manera muy, muy rápida en algunas de ellas. Entre esos vamos a centrarnos en las tres primeras opciones del menú, en este pequeño botón que hay aquí a la izquierda, y en la información que nos proporciona el sistema en cuanto a errores y avisos. De hecho, vamos a empezar por ahí. Aquí lo que tenemos es, ya nos dice la página, nos dice el sistema que hay un error en la página, y eh, para detectarlo, no hay más que venirnos a la consola, que es justamente donde nos encontramos. Y eh, lo que podemos ver es un montón de información que la página nos está devolviendo. Esa información puede ser información simplemente informativa, es decir, nos indica eh, información que la página ha considerado interesante mostrar. Pueden ser avisos, información que conviene conocer porque puede provocar algún error. O pueden ser errores. Errores que no tienen por qué ser graves. No tienen que ser errores que bloqueen la carga de la página. Pero sí, como mínimo, que nos indican que algún problema ha ocurrido y que deberíamos de mirarlo para que la página funcional al 100% de manera correcta. De hecho, si subimos al principio de, de la consola, vemos en color rojo que no se nos indica que ha habido un problema al cargar un recurso. En este caso, un icono, aquí lo tenemos, del Fab Icon, que, eh, proporciona, eh, que proporciona brackets. No es, una, no es un error importante, nos da un poco igual, además tiene que ver con la, con la ejecución o con la renderización de manera dinámica de brackets, pero bueno, eh, al menos nos, nos informa de que eso ocurre y que podemos ver exactamente qué, qué es, ¿no? Si queremos, podemos investigar qué es el problema. Como siguiente elemento interesante, tenemos el, el menú de Sources, donde van a aparecer todos los códigos fuentes implicados en nuestra página. Es verdad que en nuestro caso, que vamos a trabajar principalmente con CSS, este no va a ser nuestro sitio de trabajo habitual, pero sí que es verdad que si hay que trabajar con JavaScript, hay que trabajar en la parte cliente, posiblemente ese sea el punto más importante, sea la pestaña más importante de todas estas herramientas. Desde aquí podemos poner puntos de parada, podemos eh, investigar valores de variables, ver cómo está la pila de ejecución. En fin, todas aquellas herramientas que habitualmente tenemos en un entorno integrado de desarrollo, pero aquí aplicadas directamente a nuestra, a nuestra página web o en concreto a nuestra aplicación web que hay detrás de esa página. Por ejemplo, aquí podemos ver el único documento que tenemos en, en este caso cargado, que es nuestro documento HTML, pero sin embargo podemos curiosear dentro de él y vemos que eh, Bracket se ha incorporado una serie de funciones en JavaScript, funciones que le son necesarias para el renderizado dinámico que hace. Eh, podemos comprobar que efectivamente este es nuestro documento porque si vamos al final, si bajamos al final, podemos ver que aquí aparece nuestro documento tal y como lo tenemos a la izquierda, aunque sí que es verdad que el propio bracket se ha incorporado algún atributo específico para eh, poder gestionar bien ese renderizado. Como digo, no va a ser usado en profundidad por nosotros aquí pero sí que es verdad que eh, es interesante conocerlo porque en, en otros aspectos se le da mucha carga de trabajo. Bien, y por último vamos a hablar de, eh, de este botoncito de aquí y del, de la pestaña de elementos. Vamos a marcarla y eh, vamos a marcar también con este botón y cuando pinchamos este botón tenemos una opción de selección, o al menos de indicación. Por ejemplo, eh, voy a reducir esto un poquito... Pero ahora mismo estoy en la parte gris, aunque se ha puesto en verde, no está marcándola como verde, y nos está diciendo que esto es el Deep Header, que tiene una dimensión de 848 por 918. Si me acerco aquí, me dice que esa es la cabecera número 1, que tiene una dimensión de 0 por 148. Esto nos viene bien para poder saber qué es cada cosa. Es un poco de sistema de investigación. Al poder ponerme encima de ese elemento, nos va a decir qué elementos en concreto, para poder luego analizarlo, contrastarlo, con lo que me dice el código sobre ese elemento pero realmente una de las partes más interesantes es, más que saber cuál es, es saber cómo está trabajando. Y eso lo podemos hacer con eh, la pestaña de elementos. Esta pestaña se divide en dos partes. La parte de la izquierda nos muestra el documento HTML. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y eh, lo que nos permite es, abriéndolo con estas flechas que hay aquí, poder seleccionar uno de los elementos que queremos investigar. según donde me ponga, me va dando información a la derecha del de estilo, en este caso estamos en la pestaña Estilos, del estilo de ese elemento. De hecho, por ejemplo, además, abajo, me marca cuál es el elemento que tengo seleccionado y los ancestros hasta llegar al HTML, de manera que puedo ir subiendo a través de ellos. Pero realmente lo interesante es lo que aparece aquí a la derecha. Vamos a ponernos, por ejemplo, el body, que es la que teníamos seleccionado al principio, y a la derecha aparece información relativa al estilo de ese elemento, pero información muy detallada. Por ejemplo, está indicando que el elemento body, proveniente del propio navegador, traía dos características. Primero que era un bloque, su display está puesto a bloque. Y segundo, que su margen estaba puesto a 8. Como podéis ver, ese margen, lo vamos a abrirlo aquí, nos va a decir o nos va a detallar cada uno de los márgenes superior y superior, de derecho y de, por debajo y el, y el izquierdo pero cada uno de ellos está, como vemos, tachado. ¿Por qué está tachado? Bueno, pues porque en la regla asterisco hemos definido el margen a cero píxeles perdón, y eh, eso implica que esta regla de aquí no tiene uso. Es decir, este valor ha sido sobrescrito por este valor de aquí. Yo voy a quitarlo de aquí, por ejemplo, y en ese momento ya vuelve a tener sentido, vuelve a tener uso el margen que ha sido declarado en la propia hoja de estilo del navegador. Si lo voy a marcar... Otra vez se tachan los márgenes del body definidos en el navegador y tienen prioridad los que he definido yo en mi hoja de estilo. Si nos vamos a otro elemento un poco más eh, profundo, el árbol, por ejemplo el H1, o vamos a irnos al div mejor, nos vamos al div, podemos ver eh, información parecida a la que teníamos antes. En este caso nos dice que por ser un div, el propio navegador la ponía como un display block, es decir, era un bloque. Vemos que el margen, perdón, vemos que el padding eh, tendría que ser 0 píxeles, pero que es sobrescrito, está tachado, luego sobrescrito en este caso, por la regla que define el propio header, que lo pone al 50%. Si esto no me convenciera podría venir aquí y cambiarlo y decirle que no, que me dé 50%, quiero que sea un 25%. Y podría comprobar de manera dinámica también cuál es el resultado de esa modificación. Dejarlo como estaba. Y, eh, como algo interesante, aquí abajo tenemos un dibujo que nos marca el modelo de la caja del elemento que estamos estudiando. Eh, nos marca en un principio el contenido, nos marca la área de padding, cómo es el borde y el área de margen. De esta información de aquí podemos, por ejemplo, solucionar el problema que teníamos. Si nos fijamos, nos dice que el, el área de contenido es 0 por 70. Eso está diciendo porque realmente no hay ninguna anchura definida por el texto. Es un bloque, la longitud que tenga el texto es la que va a tener, por eso pone 0. Sin embargo, la altura sí que está definida a 70. Vamos a verlo aquí. Vamos ver como sí que define una altura, 70 píxeles, sin embargo no hay, definida, no hay definida ninguna anchura. La sorpresa nos viene cuando empezamos a analizar lo que es el padding. Como vemos, el padding a la izquierda y a la derecha nos pone 424, que bueno, mmm, podría ser, pero sin embargo el padding superior e inferior está poniéndome también 424 en los dos sitios. Obviamente esto ya son alrededor de 850 píxeles cuando lo que había definido yo de altura es 70 píxeles. Luego, obviamente, a la hora de diseñarlo, él está considerando una altura muy grande. Y es así como la está representando, es así como la está renderizando. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues investigando un poco, pensando un poquito, nos damos cuenta que realmente ha puesto la misma, el mismo valor en los cuatro lados. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque el 50% que hemos puesto hace referencia a la anchura del elemento. En este caso, este, la, la ventana, el navegador, debe estar alrededor de los 800-900 píxeles, Hace la mitad, le salen los 424 píxeles, que es lo que pone arriba y que es lo que pone abajo. Luego, obviamente, el problema que tenemos es que la definición del padding al 50% para poder centrar el elemento no es una, no es una buena técnica, ¿no? Hay que, hay que elegir otra. Para ir un poco más allá, vamos a irnos al h1. Y en el h1 vemos que ya hace justo referencia a lo que, es el, lo que es el header 1, es decir, al texto que tenemos aquí. Vemos también que se nos indican una serie de datos, una serie de valores para reglas, de manera similar a lo que teníamos antes. Pero vamos a jugar con un elemento nuevo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que la fuente, el tamaño de la fuente, sea, por ejemplo, 2,5 rem. Efectivamente, el tamaño del header cambia, pero aquí también han pasado cosas. Vemos que ha aparecido una nueva pestaña, un nuevo apartado, que pone heredado desde, y en este caso desde el header, desde el tip header. Si nos fijamos, nos marca la regla, la regla del header, y nos pone que el font-size es 2,5 rem, efectivamente, como lo hemos definido aquí, pero nos lo atacha. Si la tacha nos está indicando que ese no es el valor que está cogiendo. Es decir, que h1 tiene definido, como efectivamente vemos aquí, un valor para su fuente, un valor para el tamaño de la fuente, en este caso 2m. Sin embargo, al cambiar el tamaño de la fuente aquí, la ha cambiado. Es decir, eh, no entiendo muy bien. He cambiado el tamaño de la fuente, sin embargo, me dice el... Navegador que ese tamaño no lo hereda, no lo va a pasar a, eh, al elemento en concreto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ya recordamos un poco que lo que pasa es que ese tamaño de la fuente está definido en, eh, en unidades relativas, con lo cual se basa en el tamaño que tiene el padre. El padre sí que ha cambiado la fuente, con lo cual afecta directamente al tamaño de él, eh, del hijo, en este caso de H1. Si yo viniera aquí y pongo H1... y pongo que la fuente, por ejemplo, el tamaño fuera eh, 1,4 rem, ya vemos que por mucho que pongamos aquí un valor diferente, 0,5 rem, el tamaño no cambia, porque realmente no lo está heredando. En este caso el rem, ya sabéis que es con relación a la, al raíz, no con relación al padre, así que el tamaño de la fuente se mantiene inalterable independientemente de que cambiemos o no el tamaño de la fuente aquí. Eh, esto ya lo sabía y se simplemente repasar, pero eh, si al menos que la pista que nos da el propio navegador con esas herramientas de desarrollador que nos indica que este valor no se está heredando, aunque aparentemente parecía que algo pasaba y que daba la sensación de que sí.